Anteriormente les daba un ejemplo como para entender el funcionamiento de, de, de los ciclos FOR. Eh, en esta ocasión vamos a hacer un, o les voy a mostrar eh, un ejemplo. Entonces, eh, este ejemplo es mostrar en pantalla los números pares, ¿cierto? Entonces vamos a retomar el ejemplo mencionado anteriormente, lo que les decía, eh, donde deseamos sacar el número de, de pares entre 500 y 1000 y pues mostrarlos, eh, es un ejemplo sencillo con el que aseguraremos haber comprendido como bien lo anterior entonces está el for, el i, o sea la variable contadora, int, el rango entonces mire lo que les decía, valor inicial 500, valor final 1000 los altos 2, qué va a hacer imprimir el i entonces inicialmente va a ser 500, a 500 le sumo el tamaño de pasos, o sea 2, cuando lo vuelva a hacer va a ser 502, después 504 y así sucesivamente. Es acá va a ser una solución mejorada al ejemplo 1, ¿por qué? Porque si se acuerdan que les mencioné anteriormente, en el rango va valor inicial, o sea lo que hace realmente es valor inicial, valor final menos 1, y pues el tamaño de pasos, entonces 1000 también es un número par, ¿qué debemos hacer? Pues sumarle más 1, porque pues por debajito lo que hace el rango es, va desde el número inicial hasta el número final menos 1, ¿cierto? esa sería como la mejorita que le hacemos. En el segundo ejemplo, lo que vamos a hacer es que... Vamos a ver como otro ejemplo muy sencillito con un ciclo for que haga sus iteraciones en sentido inverso. Es decir, disminuyendo el valor de pasos desde, desde 100 hasta 0, ¿cierto? O si sí, hasta 0. Entonces, digamos que con esto es lo bonito de los ciclos for, que tú lo puedes hacer en forma lineal o en forma regresiva. Entonces... El for, el i, el int en rango, en el rango. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Ahora el valor inicial es 100, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de 0 a 100, haga de cuenta. 0, 100. Entonces, ahora va a tomar valor inicial 100. ¿Hasta dónde quiere llegar? Hasta menos 1. Pero acuérdese que lo que hace Python es, pues, restale 1, bueno, eso ya. Y el número de pasos o el tamaño de paso lo que va a hacer es menos 1. Entonces la i inicialmente va a ser 100, eh, después le suma el número de pasos, pero como es restándole, como es menos, entonces está en 100 más menos 1 da 99, y vuelve a hacerlo, entonces ya va, va a ser 99 más menos 1 da 98, y así sucesivamente, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el 0. Y así se hace en Python.